O se puede hacer esto desde la única forma que desde mi punto de vista es posible, que son con dos criterios. Uno, tener claro que es eso, de no dejar a nadie atrás. Y ahí tenemos ya un instrumento conceptual muy importante que es el de la transición justa. La transición justa, que también reconoce ya Europa en ese Next Generation, pone el foco en la necesidad de incidir, en que ninguna de esas transiciones puede hacerse al margen de lo social. Que todas las transiciones tienen víctimas y eso también la va a tener. Lo que hay que hacer es saber quiénes son y ver cómo se les puede acompañar, cómo se les puede apoyar para que esas víctimas no lo sean tanto y se conviertan a su vez en, benef en benefactoras de la transición. Eso no es ninguna esto En España, por ejemplo, se está empezando a hacer en cierta medida ya con los convenios de transición justa con las mineras. Por tanto, hay ya experiencias, ¿vale? Primera herramienta, primera propuesta clara transición justa. Y la segunda, no menos importante, que es participación, participación y participación. Una transformación tan radical como la que plantea la transición verde, la transición digital, no se puede hacer al margen de la población y no se puede hacer sin contar con ninguna de las perspectivas de lo público, de lo privado, de lo social y de todo el campo del conocimiento también.